Buen día, bienvenidos a una nueva edición de Al Día, un nuevo programa de esto, de esta apuesta informativa de la Universidad Nacional de Misiones, de la televisión universitaria, arrancando nuevamente para comentarles lo que está ocurriendo aquí en el ámbito de la universidad y también compartir cuestiones de la sociedad. Así que vamos a ir eh, desandando y desarrollando los distintos temas que tenemos preparado para la jornada de hoy. En este mes de octubre eh, se recuerdan varias efemérides y varias acciones, por ejemplo, eh, estamos en el mes rosa, el mes de concientización contra el cáncer de mama, la prevención de esta problemática que afecta a muchísimas mujeres alrededor del mundo, eh, a muchas personas también, eh, así que bueno, vamos a, a realizar algunas notas y compartir esto que es tan importante tener en cuenta para la prevención. Y también decía que hay otras fechas importantes para recordar en este mes de octubre, por ejemplo, el día del guardaparque provincial. Y vamos a tener justamente en la jornada de hoy eh, un entrevistado, un guardaparque eh, ambientalista también, eh, que viene a hablar acerca de las distintas problemáticas y también la realidad de hoy en día de los guardaparques aquí en la provincia de Misiones. Así que en un ratito vamos a contar con la presencia de Diego Ciarmelo, que nos viene a visitar en la jornada de hoy. Y otros temas que tienen que ver con el ámbito universitario, eh, por ejemplo, eh, la prórroga de la fecha del voluntariado universitario. Para todos aquellos interesados vamos a abordar este tema en la jornada de hoy, vamos a enterarnos de qué se trata el voluntariado, así que otros temas más relacionados con esto, así que quédate, hacemos una pausa y ya venimos. continuamos aquí en el informativo al día y vamos a charlar ahora con Alexis Janssen que es el secretario de bienestar estudiantil, eh, asuntos estudiantiles de la Universidad Nacional de Misiones eh, hay una, una prórroga para realizar el voluntariado universitario que muchos de ustedes estuvieron preguntando y se estuvieron anotando en esto y vamos a, a desarrollar de qué se trata y cuál es el objetivo de esto así que ya lo tenemos aquí Alexis, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy bien bueno, comentanos un poquito para todos aquellos que no, no saben muy bien de qué se trata, cuál es el objetivo del voluntariado. El voluntariado inicialmente fue hasta el 23, si mal no recuerdo, después se hizo una prórroga hasta ahora, uh -huh. cerró el viernes. Eh, el viernes de la semana pasada estuvieron cerrando lo que fueron las inscripciones, sí. que se inscribían básicamente en una, en una página que es de, de Nación. El voluntariado son actividades de extensión universitaria, uh -huh. Eh, que tienen los estudiantes, los docentes, los no docentes eh, y graduados que lo pueden hacer con una, con una comunidad externa. Es una función que tiene, una misión que tiene la universidad, que está dentro del estatuto, ¿no es cierto?, eh, que, que lo que hace es de alguna manera o ayuda o mejora o busca la, la manera de solucionar algún inconveniente que plantea la comunidad eh, a través de, de lugares, ¿no es cierto?, eh, que están establecidos, sean municipios, escuelas sí. o diferentes cuestiones. Eh, para esto uno, uno desarrollaba una inscripción a nivel nacional y te bajaban fondos. Eh, eran 200 mil pesos los cuales vos podías ejecutarlo en tu proyecto de que presentabas, si te lo aprueban, ¿no es cierto? Vos podés ejecutarlo en, en, en la sociedad en sí eh, para bueno, una, una mejor, mejorar las condiciones o, o ver qué inconveniente habrías o qué, en qué podrías colaborar con la sociedad para ir mejorando las cosas, ¿no es cierto? ¿Y se inscribieron muchos del ámbito de la universidad? Eh, se cerraron con 46 proyectos que se estuvieron inscribiendo. Eh, bueno, estos 46 que se inscribieron ahora tienen, la, tienen que ir a, a buscar las firmas, ¿no es cierto?, de, la, bueno, de las autoridades de la facultad, buscan la firma de, de, con la persona que va, que va a desarrollar la actividad, o sea, con, con el ente, digamos, con la no sé, con el presidente del barrio, con la municipalidad, con claro, alguna el, secretaría, el con la escuela, el, exactamente. El, igual, sí. eh, y bueno, nos tiene que traer a nosotros a la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles eh, en, en estos días, digamos. Uh -huh. Entonces nosotros esto lo juntamos, bueno, va a la firma de la rectora uh -huh. y, y enviamos a, a Nación eh, con, con la propuesta ya de que ya está todo, todo presentado. Y dado el ok para que puedan evaluarlos. Uh -huh. Una vez que solo se lo evalúa, sale una resolución de quiénes fueron los que de alguna manera han sido aprobados, mandan los fondos ¿no es cierto? a la universidad, la universidad le da al responsable y estos proyectos van a ser, van a ser ejecutados en el transcurso de lo, desde que llega el fondo y el año que viene. ¿no es cierto? ¿En esa etapa están, digamos, de claro, asignación de en, Claro, los, estamos ¿cómo? en la etapa en la cual ellos no tienen que traer las, las, las hojas, los actas firmadas. Sí una vez que nosotros mandamos nacional ellos empiezan a hacer las evaluaciones. Uh -huh. Así que bueno. ¿Y ¿Es la primera vez que se hace así algo? No, el voluntariado viene de hace ah. muchísimos años, de no sé si del 2005 2006 más o menos, que, que inicia 2006, uh -huh. no, no recuerdo bien. Y bueno, fueron pasando por diferentes etapas, ¿no es cierto? Hubieron periodos en donde por ahí se suspendieron, no se llamaron de otra manera. Nosotros en el 2019, no había salido la, la convocatoria, habían tomado otras otras formas, que fue en el, en el gobierno anterior justamente que por ahí todas estas políticas públicas de alguna manera buscan de, de recortarlas en sí, sí, que impactan netamente en la, en la comunidad universitaria. Uh -huh. Bien, eh, bueno, cambiando un poquito de tema, me comentabas que van a hacer otras actividades dentro del área de estudiantiles, Sí, nosotros, charlas, nosotros esta semana estuvimos contactándonos con gente de Buenos Aires que, bueno, tiene a cargo lo que es la, la parte eh, de progresar a nivel universitario, de Manuel Belgrano y voluntariado, gente de la SPU que, bueno, viene el miércoles, van a estar visitándonos y vamos a hacer un, armar un ciclo de charlas para de alguna manera informar y evacuar algunas dudas que los estudiantes puedan llegar a tener con respecto a lo que es progresar. Eh, Manuel Belgrano y, bueno, van a, van a hablar también de voluntariado. Para que se, resiga, se siga transmitiendo ¿no es cierto? estas cuestiones de voluntariado, que nosotros en, en este momento lo, eh, apuntamos mucho a eso, eh, porque bueno, el año pasado tuvimos tan solo 8 proyectos que fueron presentados. Ah, nosotros ahora llegamos, en la anterior, antes de la pandemia, habíamos tenido 30, ahora llegamos a 46, con lo cual es un, un número sí, importante. importante, digamos, o sea que, que se, se superó bastante lo que fue el año pasado. Eh, así que bueno, va, van a tratar eso también. Eh, la que viene son gente que está a cargo directamente de, de lo que son los programas de becas nacionales. Eh, lo van a hacer el miércoles a las 3 de la tarde en el auditorium de la Facultad de Ciencias Exactas. Después irán a Oberá, lo harán allá a las 19 horas en la Facultad de Ingeniería. Y después el, el sábado irán a, el, el jueves irán a San Vicente y después participarán a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Forestales. Uh -huh. Así que bueno, la idea era coordinar las tres regionales para que todos los, los estudiantes tengan la posibilidad de asistir, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ¿cómo viene trabajando en el área propiamente dicha de asuntos estudiantiles? Bien, estuvimos, bueno, ahora estuvimos en estos últimos tiempos a full con lo que es el, el voluntariado, eh, con lo que es los espacios Progresar que, que ya fueron generados ya también, eh, están empezando a, a, a de alguna manera a, a informar a, a la población en sí, a la, la comunidad estudiantil en sí uh -huh. para que también puedan asistir, así que bueno, estamos con eso, estamos con los preparativos de los Juegos Universitarios Misioneros que, se, que van a empezar el 20 de octubre uh -huh. eh, y bueno, el, estamos trabajando muy fuertemente en el comedor que cada vez está incrementando la, la demanda de estudiantes y ya empezamos con muchos pedidos de albergues, así que también estamos viendo esa cuestión, ¿no es cierto? El tema de albergues, eh, bueno, sin duda es algo muy requerido, ¿no? Por los estudiantes. Eh, ¿Cómo vienen trabajando con eso? ¿Algunas falencias por ahí que vieron en este tiempo? Sí, eh, nosotros en ese sentido, digamos, ya estamos tomando algunas, algunos pedidos, ¿no es cierto? Uh -huh. De estudiantes que están haciendo los albergues, que están viendo. Uh -huh. eh, estamos tratando de diagramar bien... Eh, el momento en el cual el estudiante pueda venir, estamos tratando de, de alguna manera digitalizar muchas cosas de que por ahí antes no, no lo teníamos digamos, y de que sea más, más amigable para todos, porque muchas veces no, el estudiante no tiene la posibilidad de venir una o dos veces hasta acá, a traer los papeles a, entonces estamos buscando que sea una inscripción de manera por ahí online, de que puedan enviar los papeles de manera digital uh -huh. y bueno, es un trabajo digamos, que que lo venimos haciendo, de, lo venimos pensando en realidad y bueno, la idea es ejecutarlo este año para que de alguna manera sea más fácil para el estudiante, bueno, ¿no es cierto? Para ahorrar el viaje de los chicos, sí. tantos chicos que viven en otras localidades, ¿no? Sí, tal cual sí. es, tal cual. Aparte todo es un gasto, digo, porque eh, eh, moverse de un lugar a otro, de una punta a otra, es como sí. complicado en general. Sí, aparte, muchas veces el, el chico tiene que venir un día para inscribirse, el otro día para inscribirse en los albergues, el otro día para... Entonces, la idea es que si llegan a venir una vez, uh -huh. que en una vez lo puedan hacer todo, claro. puedan, o sea, envíen antes los papeles que ya se le programe la entrevista, porque nosotros desarrollamos una entrevista, ¿no es cierto? Ya en esa, en esa misma fecha que van a venir a presentar los papeles para la inscripción en la facultad. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos tratando de, de ver, trabajar en la, con las facultades en conjunto también para que sea lo más sencillo para lo, los estudiantes. ¿Y en cuanto a demandas? Eh, ¿Ya tienen muchos pedidos para el año que viene? Para año ya pasado? estamos teniendo pedidos. Eh, en, en esta semana ya hubieron cuatro, cuatro personas que, que nos estuvieron solicitando, uh -huh. ya pensando en el año que viene. Así que, bueno, estamos en, en inicio de octubre, ya, sí. ya estamos teniendo solicitudes. Muchas de estas personas le estamos diciendo ya que, que lo haga por medio virtual, ¿no es cierto? Uh -huh. Tenemos un correo de albergues y estamos viendo la, la forma de, de armar, de digitalizarlo a través de la página también. Pero bueno, eh, vamos a ver si logramos con, concluir con ese, este año. Uh -huh. Recordanos cómo es el, el asunto de, ustedes hacen una evaluación para los que son ingresantes y para los que son estudiantes para renovar el, eh, la beca albergue, uh -huh. eh, ¿tienen en cuenta el nivel académico, el Nos, rendimiento? Nosotros, para lo, los que ya están en uh -huh. los albergues, nosotros por reglamento, digamos, que está aprobado por Consejo Superior, se le pide eh, dos materias aprobadas a fin de año. Sí. Entonces, eso se ve, de ahí se hace una evaluación y, bueno, se, al año siguiente eh, se le pide la cuestión académica, que es, el tienen un porcentaje de materias que tienen que aprobar de acuerdo al año en el que están. Uh -huh. Entonces eso se hace un análisis, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces entendemos que, que el estudiante por algún motivo no, no logra cumplir con esa cuestión académica y bueno, también un poco lo hacemos para darle apoyo en la cuestión académica y que el estudiante pueda ir avanzando porque muchas veces le ocurre a chicos y más que nada en el albergue alguna situación familiar o alguna situación externa que le complica en, en la parte académica. Entonces directamente no es una cuestión de que nosotros decimos no, no ha esta cantidad de materia y ya no le renovamos en el albergue, sino que buscamos la manera de trabajar y de contenerlo al chico para que siga dentro del sistema universitario. Por ahí los chicos que vienen de afuera, lo que se suele hacer es ver más que nada la parte, la parte económica. Eh, bueno, ahí se hace una evaluación socioambiental, ¿no es cierto? Y lo que, se, te, lo que termina, se termina viendo en sí es la parte económica porque la parte académica la tienen del secundario. Entonces no, no se la puede analizar, digamos. Bien. Bueno, Alexis, eh, bueno, entonces el voluntariado está en cerrar la descripción, ya están en etapa de evaluación. De... Sí. sí, nos tienen que traer Bien. las actas Bien. firmadas, Bien. así que estamos en esa etapa. Bien. Bueno, te agradecemos un montón por esta info y bueno, te esperamos en otra oportunidad. Dale, muchas gracias. Bueno, compartimos una pequeña pausa nuevamente y ya seguimos. Bueno, continuamos aquí en el informativo al día y vamos a compartir ahora una entrevista que estuvimos realizando en la jornada de ayer porque se presentó aquí en la ciudad de Posadas la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 3 de Febrero eh, que se denomina Oyant, y ellos eh, están en el marco de la presentación eh, de un festival de, de música autóctona que se va a realizar en Iguazú al finalizar esta semana, eh, pero mañana por ejemplo se presentan en el Parque del Conocimiento con una función para demostrar eh, el trabajo que vienen realizando hace ya varios años y en la jornada de ayer eh, se ha proyectado una película en homenaje al doctor Nicoletti, que ha apoyado a esta orquesta durante muchos años. Eh, así que bueno, hemos entrevistado al licenciado coordinador eh, de la carrera Licenciatura en Música de la Universidad 3 de Febrero, que está justamente en la coordinación de esta, de esta orquesta también, y al director de la orquesta, eh, el, el maestro Alejandro eh, Iglesias Rossi, así que compartimos estas notas. Hoy se hace un recordatorio al doctor Nicoletti cómo los encuentra este evento y cuáles son las expectativas. Mm -hmm nos encuentra sin duda muy emocionados muy contentos es un enorme esfuerzo conjunto poder realizar este sueño de venir y al mismo tiempo eh, muy emocionados porque eh, poder hacer este humilde homenaje al doctor Nicoletti y la profunda relación que tiene con nuestro proyecto el apoyo incondicional que siempre ha dado y el afecto que tenemos mutuamente y tuvimos todos estos años este, su partida. Es un, el humilde el homenaje que queremos hacer es compartir este resultado de la película de, de la orquesta, que en algún sentido eh, está acompañadísima por los pasos y por, y por la impronta de, de Nicoletti. Um, contanos un poquito acerca de esta película, cómo se trabajó y cuál es el resultado final. En el año 2008, 2009, el cineasta Nacho Garacino se acerca al proyecto de la orquesta, particularmente a su director, al maestro Iglesias Rossi, con la intención de eh, pedirle la creación original de música para uno de sus filmes. Y en ese encuentro es que eh, el propio Garacino se encuentra con la orquesta. Y ahí es donde paralelamente decide eh, iniciar la propuesta al Inca de la realización de este documental largometraje sobre el trabajo de la orquesta. Eh, no esperadamente el rodaje en lugar de ser de algunos años se trató de 14 años de rodaje y eso fue justamente lo que permitió que el, que el resultado sea de un acompañamiento de experiencias en los cinco continentes que tuvo la orquesta en esa década y un poco más y también, con muchos esfuerzos, este año llega a la conclusión y se estrena en, en el Espacio Inca del Cine Gomón, en Buenos Aires, en junio. Y, bueno, justamente lo que, lo que vemos, lo que sentimos desde la orquesta es que también es, es, el, es una, un testimonio, hasta este documental, un testimonio sobre la orquesta que no lo da eh, el, el concierto en vivo, ni lo da el contacto con sus miembros, es una mirada eh, también poética de, una, de un ojo eh, que, que puede contar desde el corazón esto que nosotros vivimos. Y en ese sentido también vinculándolo con, con lo anterior, el hecho de poder compartirlo aquí con, con, con la universidad, en el salón Nicoletti, es, es una emoción muy grande. Eh, nosotros eh, somos un proyecto que recupera el, el mundo sonoro de nuestro continente, eh, tanto el que, el que nos eh, legaron los intelectuales precolombinos, como el que se ha desarrollado a través del tiempo eh, en América, inclusive en la época colonial y sobre todo con la, con, con la creación contemporánea. Entonces, lo que vamos a presentar aquí en Misiones, tanto eh, hoy se va a ver la, la película Música para un futuro ancestral del cineasta Nacho Garacino y posteriormente en el Parque del Conocimiento eh, y, en, y en Iguazó, en el primer festival de eh, música indígena es un, una, un recorrido por la geografía sonora de, de América. Así que vamos a presentarle, por un lado, no solamente lo que es, eh, lo que es musical sino el trabajo de construcción de instrumentos, ya que los, todos los miembros de la orquesta son constructores de los instrumentos, escultores, que son extremadamente eh, exquisitos, digamos, los instrumentos legados por las tradiciones autóctonas, las máscaras autóctonas y las coreografías que trabaja la, la orquesta, cuya idea es salir, digamos, del espectáculo para entrar en el mundo ritual. Bueno, la, el, el, partimos del concepto de que eh, como argentinos, como americanos, somos eh, tributarios de dos vectores fundamentales, eh, que son el, el nacido en, a través de los milenios en nuestro continente y el venido de, uh, de otras latitudes, tanto de Europa como del África. Nosotros consideramos que esa es, eh, la, ese es el sincretismo, como diría el filósofo Rodolfo Kusch, la fagocitación que hace América de todo lo que viene, es finalmente lo que eh, genera el tejido cultural de, eh, del americano contemporáneo. Así que tomamos esto como, como este, este concepto del autóctono, de cada uno de nosotros está hecho de, de, de, la, de, de la materia prima y de los sueños de, de, que han que han permeado América durante siglos. Así que eso se tiene que plasmar de una forma creativa y es lo que es la orquesta. ¿Desde cuándo están con la orquesta? La orquesta eh, cumple 18 años. Fue creada en el año 2004 en la Universidad Nacional de 3 de febrero y gracias al acompañamiento y a la comunión de, de los rectores Aníbal Josami y Martín Kaufman se ha podido sostener en el tiempo y eh, en este momento ha, ya, ya ha hecho eh, giras por los cinco continentes, recibido premios de la UNESCO, últimamente del, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, del Senado de la Nación, etc. O sea que este es un momento en el que el proyecto, en su mayoría de edad, a los 18 años, empieza a recoger los frutos del trabajo del trabajo realizado y sobre todo... Eh, el reconocimiento de la sociedad en conjunto hacia, una, a un, hacia a un paradigma que trata de salirse de la copia de los paradigmas externos, de, que, que es básicamente eh, lo que hace una cultura hegemónica, ¿no es cierto? El norte se encarga de, de decir que lo único que existe son ellos. Bueno, compartimos de esta manera entonces la presentación de lo que ha sido la orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías. Muy interesante esta propuesta eh, de la Universidad Nacional de 3 de febrero y nosotros estuvimos presentes allí. Recuerden, para los interesados, mañana día miércoles 5 de octubre se va a estar presentando esta orquesta en el Parque del Conocimiento con entrada libre y gratuita, así que pueden eh, ir a partir de las 20 horas, minutos antes de las 20, para poder ubicarse. Eh, nosotros vamos a compartir una pequeña pausa nuevamente aquí en Al Día. Recordá que podés seguirnos en todas nuestras redes sociales y también en la página transmedia.unam.edu.ar con toda la, eh, todo el material que vamos eh, produciendo aquí desde la Televisión Universitaria de Misiones. Ya volvemos. y vamos a hablar ahora en el mes de octubre, se va a estar recordando eh, la, por un lado la fecha del guardaparque nacional que es el 9 de octubre y por otra parte el día del guardaparque provincial que es el 19. Así que vamos a charlar sobre este tema con Diego Ciarmelo. él es guardaparque, de profesión eh, socioambientalista, actualmente involucrado en proyectos de cuidado del medio ambiente. Bueno, lo tenemos aquí presente en piso para charlar un ratito con él. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. Muy, bueno, muchas muy gracias por tu acá, tiempo, no, por venir por favor, hasta acá. A ustedes. Bueno, comentanos en principio el Día del Guardaparque Provincial, eh, por qué se recuerda y bueno la, la importancia que tiene, ¿no? Sí, bueno, el 19 de, de octubre, eh, a ver, eh, Horacio Foster, un guardaparque que para nosotros es un emblema, porque este, más allá de que yo no lo conocí personalmente, los que lo conocían lo valoraban y fue uno de los primeros guardaparques, lo que nosotros decimos, esos eh, primeros vaqueanos guardaparques, esos primeros eh, este, guardaparques que forjaron el sistema de áreas naturales protegidas en, en escenarios donde no había recursos, ¿no? estaban sí. 20, 25 días al mes en el monte esperando que un viejo vehículo, un IMOC, que sí recuerdo muy bien, eh, los, los viniera a buscar sí. y eso dependía un poco del tiempo, de las circunstancias, ¿no? eran otras épocas, las rutas eran intransitables, no había redes sociales, no había celular, no había radios, este, y, bueno, y esa generación de vaqueanos, de entre ellos está Horacio Foster que muere eh, intentando salvar turistas en el Parque Moconá y, y, y es este evento el que este, nos lleva a, a que el 19 de octubre sea el día de, del guardaparque provincial. ¿no? Uh -huh. Bueno, una actividad sin duda, la del guardaparque, que en los últimos tiempos, o casi desde que nace, estaba como bastante descuidada en el sentido de, por ahí no cuentan con todos los recursos necesarios como para desarrollar de buena manera y de buena forma la actividad. ¿Cómo están hoy en día y cómo se encuentran? Sí, sigue siendo así. Uh -huh. La verdad es que, si bien el número de guardaparques ha crecido, en alguna medida, sí. eh, nosotros decimos que hace falta duplicar el número de guarapar, que hoy estamos en 110, 120, uh -huh. pero con la problemática, la presión sobre las áreas naturales protegidas, tengamos en cuenta que hoy la selva misionera prácticamente se reduce a las áreas naturales protegidas, el resto o son capueras muy disputadas por los sectores de poder, por, por el tráfico de, ilegal de fauna, el tráfico de madera, este, la presión sobre las áreas es muy grande, ¿no? por lo tanto... Eh, guardias de dos guardaparques, de un guardaparque, como hoy sucede, ten, básicamente son guardias de 15 días. ¿no? Entonces, 120 guardaparques en realidad son 60, porque este, estos francos rotativos hace que ese sea el número. Y por otro lado, con una situación de precarización laboral muy grande, porque digamos, los guardaparques no tenemos una ley, una ventana jubilatoria propia, no tenemos una ley propia de guardaparques que reglamente toda la actividad, el abanico de actividades de los guardaparques. ¿no? Por ejemplo, si nos jubilamos, no tenemos que jubilar de acuerdo a la ley de administración pública. Y estos compañeros vaquianos que te comentaba, por ejemplo, que hicieron 20, 25 días eh, eh, durante más de 10 años en el monte, hoy no se pueden jubilar porque tienen que esperar este, lo que establece la ley del empleado público. ¿no? Sin embargo, las horas acumuladas a lo largo de su vida eh, les permitiría por, por demás ya jubilarse. ¿no? Y por, otra, por otro lado, en la selva... Eh, a lo largo de tantos años eh, en nuestros vaqueanos también ha, ha hecho de las suyas. ¿no? Sí, había muy dudas. muy dudas. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí, muy sin embargo, sí. siguen estando. ¿no? Siguen, y siguen rezando sí. y pidiéndole al gobierno provincial que este, se apruebe la ley de reivindicación histórica que hemos presentado ya este año, la volvimos a presentar, pero para que no pierda estado legislativo, pero la presentamos hace cuatro años atrás e impactaría sobre, por eso le decimos ley de reivindicación histórica, uh -huh. porque es una ley que, que reivindica al Baquiano, ¿no? Y, uh -huh. le va, y le permite jubilarse. Estamos hablando de un puñado de 15, 20 guardaparques sí. eh, que no tienen hoy la posibilidad de, de jubilarse y esta ley le permitiría jubilarse. Sin embargo, este, transita los pasillos de la legislatura provincial uh -huh. algunas promesas eh, incumplidas y pasaron cinco años desde su presentación y seguimos sin, sin esta ley. ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, y en cuanto a la formación y la, la vocación, porque es eh, sin duda es el amor por la actividad misma que los mueve a, a desarrollar esta, estas acciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la formación? Vos venís del ámbito universitario, te formaste en la UNAM, en la carrera de Guardaparque. Para todos aquellos jóvenes por ahí que tienen esa inquietud, ¿cómo es formarse ¿no? en la universidad con respecto a esto? Sí, sí. Bueno, eh, a ver, los, los, la, mi generación, yo tengo 48 años, uh -huh. Eh, soñábamos con una carrera, cuando éramos adolescentes queríamos ser guardaparques, había una sola forma que era el Instituto Olrock en Bariloche. ¿no? Uh -huh. este, cuando se abre la carrera en LUNAM, yo soy de la primera promoción, este, una gran cantidad de jóvenes de todo el país sí. vinimos, ¿no? uh -huh. algunos como yo no conocíamos misiones ¿no? Uh -huh. y vinimos a estudiar y estamos muy agradecidos. ¿no? Eh, la matrícula en la Facultad de Ciencias Forestales de la carrera de guardaparques es enorme, sí. en relación, por ejemplo, a la ingeniería forestal, ¿no? uh -huh. y, y recuerdo que en esa época eh, en el ámbito universitario decía que, se decía que Misiones era forestal, yo decía, no, Misiones es forestal, Misiones en todo caso es forestal y ambiental, porque esa selva no la podías reducir uh -huh. a, a nada. ¿no? Bueno, hoy, hoy, hay una, hay, hoy Misiones es turística, hoy Misiones es selva, eh, por supuesto que la actividad productiva forestal es importante, pero lo que le configura a misiones enormes posibilidades de desarrollo es la selva. ¿no? Uh -huh. y, en ese, y en ese sentido, la carrera de guardaparques, por supuesto, es, es fundamental, justamente porque forma a quienes van a cuidar esa uh -huh. selva. ¿no? Y la carrera de guardaparques provincial de la facultad no solo ha nutrido de profesionales a misiones, sino a todo el país. Uh -huh. De hecho, Parques Nacionales, la Administración de Parques Nacionales, que ya no tiene una carrera propia. Sí. Hace un curso rápido, ¿no?, pero buscando nuestros egresados. Uh -huh. O sea que el rol de la Facultad de Cine Forestales en este sentido eh, trasciende las fronteras misioneras y, y eh, tenemos desde Ushuaia hasta La Quiaca guardaparques provinciales eh, egresados de nuestra facultad. ¿no? Fundamental. Sí, sí. ¿Y cómo están en relación con eh, todo el, el, por ahí, lo, lo que se vive actualmente en, en misiones? ¿no? Alta promoción del turismo, digo. Porque son dos realidades como paralelas, por un lado tenés la promoción del turismo en la provincia de Misiones y por otro lado la realidad del guardaparque, como bien comentabas hace un ratito, digo, cómo fusionan esto, ¿no? Y, sí. y para trabajar en conjunto. Sí, sí, son, son... A ver, del discurso verde del gobierno provincial, eh, este, a los hechos hay un largo trecho, ¿no? Eh, la situación de precariedad de, de los guardaparques es la situación que también vive la selva misionera. Hoy, en, digamos a lo largo de toda la provincia, hay eventos que son muy preocupantes, donde la ausencia del Estado es muy notoria. ¿no? Hablemos de lo que ha pasado en el arroyo Garbapé, con la extracción de arcilla, y, y este, han, han destruido un arroyo tan importante como el Garoapé, la, la industria del cerámico, para sacar barrio y Niahú para hacer cerámicos de calidad. O sea, hoy, a esta altura... Es una locura destruir el monte para sacar la tierra para hacer cerámicos, claro. sin evaluación de impacto, sin autorizaciones. Y esto se hizo durante 10 años con total impunidad. Gracias a las denuncias que hicimos del Frente Ambiental Capuera, lo hicimos durante tres años continuos, hoy vemos que se paralizó la actividad extractiva ilegal, este, pero no ha habido compensación, no ha habido sanciones a los responsables. ¿no? Nos trasladamos al Dorado, vemos que están trabajando en un autódromo eh, sin cartelería informativa, sin evaluación de impacto ambiental, sin audiencia pública. Este, ¿Es un autódromo eh, una posibilidad de desarrollo para, para El Dorado? Deberíamos preguntarle al ciudadano El Doradense sí. si un autódromo se, se enmarca dentro de esta provincia verde que queremos. Uh -huh. ¿no? sí. eh, nos vamos acá a Posadas, el Montecito de ¿no? cuando un club como el Pirapita se apropia. ...de la costa como si fuera propia, ¿no? Cuando hay un abanico de leyes que hablan de que la costa es de todo ¿no? El camino de Sirga, eh, en fin, este, y esto también es en ausencia de la autoridad de aplicación... ...que no hizo nada. Gracias a, al ciudadano activo, a los vecinos de Villa Cabelio eh, y a la fuerza que, que, que, que esa lucha tuvo... ...hoy estamos muy próximos a, a que, bueno, eh, el ente binacional Yacirta... ...que tiene injerencia directa en la costa posadenia a través de, una, de un dispositivo administrativo, bueno, dispuso que sea reserva, uh -huh. así que prontamente, si Dios quiere, se van a derribar los muros y la lucha vecinal va a tener como, como este resultado final que vuelva a ser del vecino, que vuelva uh -huh. a ser de todo. ¿no? Diego, contanos un poquito acerca de, de este Frente Capuera, ¿Qué, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo se inició y cuál es el objetivo? El Frente Ciudadano Ambiental Capuera se inicia en el 2015 2016 uh -huh. con un grupo de compañeros... Eh, que veníamos de distintas luchas, cada uno sí. de trincheras en distintas partes del territorio, sí. pero basado básicamente en, en que los históricos ambientalistas, los uh -huh. históricos luchadores ambientales como Raúl Aramendi, sí. Eric Barney, Rulo uh -huh. Gregañolo, Hugo san Cristina Bessol, junto con una nueva generación de ambientalistas, este, construyan un, una, una nueva mirada del ambientalismo. ¿no? no el ambientalismo de los 90, del cual soy parte, uh -huh que era el de salvemos las ballenas, ¿no? Ese, los, las especies en peligro de extinción, muy disociada de la cuestión social. Uh -huh. eh, este, si bien todavía existe, todavía está presente en el escenario este tipo de organizaciones, uh -huh. son importantes por supuesto, eh, la realidad social, la realidad, el cambio climático, eh, recalentamiento global, uh -huh. eh, nos obliga a, a que eh, nuevas estructuras de pensamiento respecto a la cuestión ambiental no es lo ambiental no está disociado de lo social ni lo social de lo ambiental por eso somos frente ciudadano ambiental socio ambiental capuera capuera significa en guaraní donde el monte volverá ¿no? que tiene que ver también con revalorizar la, la capuera este, porque donde hay capuera puede haber selva o puede haber pinos ¿no? y, y una de las cosas que, de, que hoy plantea el Frente Capuera es que discutamos el modelo productivo. Tenemos eh, casi 700.000, 800.000 hectáreas de pino en manos de una sola empresa, que es Alto Paraná. Sí. ¿Es esa la provincia que queremos? Hoy un pino es un fósforo en este escenario de crisis climática y de incendios forestales que se vienen con todo este año. Este año se vienen con todo, hay que estar preparado. Uh -huh. este, entonces, no, no decimos. Decimos, discutamos el modelo productivo con el sector forestal, con el sector yerbatero los agrotóxicos pero discutámoslo en serio porque no hay tiempo claro. ¿no es cierto uh -huh. ¿Y cómo responde la ciudadanía a estas acciones que ustedes están realizando? La verdad que muy bien creo que eh, esto, todos estos eventos que te voy del, sí. relatando como el Montecito como Garbapé, ahora el Dorado vemos que la ciudadanía eh, digamos cuando uno digamos empuja un poquito un proceso se presenta uh -huh. eh, traslada digamos, la experiencia de esta organización como Capuera eh, a estas luchas ¿no? a estos eh, a, a cómo, por dónde ir no vamos con, con un amparo vamos con una audiencia pública vamos a los medios eh, la gente se anima y, y, y toma fuerza no uh -huh. quizás eh, a ver, un escenario anterior a esto es la las pocas ganas de pelear por, por estas cosas, ¿no? Por la falta de confianza un poco en las instituciones, claro. eh, eso, eso sucede y bueno, por eso creo que Capuera es importante en este escenario provincial porque eh, cada uno de los referentes socioambientales que tiene Capuera en sí mismo tiene toda una trayectoria y una historia detrás que hace que la gente confíe, uh -huh. ¿no? y eso nos damos cuenta. Uh -huh. Bueno, otro tema eh, sin duda muy discutido es la ley de humedales que, que se está discutiendo a nivel nación, ¿cómo vienen con eso también? ¿no? Una ley fundamental, sí. fíjate que fue eh, la ley de humedales se presentó en el 2016-2019, eh, tuvo, tuvo por supuesto siempre con la operación del sector minero, ganadero, uh -huh. inmobiliario, Siempre se fue postergando, pateando para adelante y nunca encuentra esa aprobación definitiva. Tuvo media sanción hace unos años atrás en, el, en diputados, no pasó a Senado. Eh, permanentemente la operación de estos sectores hacen que se trunque. Hoy parece que hay una decisión firme ¿no? de que avanzar en este sentido. La ley de humedales es fundamental, primero porque es una ley de presupuestos mínimos, como la ley de bosques, ¿no? la selva, la, los bosques nativos tienen la ley de presupuestos mínimos que, si se implementó en las provincias bien o mal, si se hizo poco o mucho, bueno, es otra discusión. Pero que haya una ley de presupuestos mínimos es muy importante. Lo mismo la ley de glaciares. Necesitamos una ley de humedales porque el escenario mundial hoy nos, eh, nos pone eh, a ver todo lo que es la minería, todo lo que es este hidrógeno verde, litio, ¿no? el triángulo de litio, de Argentina, Bolivia, Chile. Uh -huh. eh, para poder avanzar en esto, que es una posibilidad de progreso para la Argentina sin dudas, tenemos que tener una ley que regule, que ordene, porque estos recursos están vinculados a los humedales. Uh -huh. ¿no? Recordanos, por último, el espíritu de la ley de humedales. ¿qué, ¿Qué busca? El espíritu, como toda la ley de presupuestos mínimos, primero uh -huh. es ordenar, como fue la ley de bosque, ordenar el territorio de bosque en, toda la, en cada provincia, en cada sí. jurisdicción, lo mismo con los humedales. ¿no? Que los humedales estén categorizados, estén ordenados, estén definidos. Uh -huh. Y, por otro lado, que haya un presupuesto mínimo eh, definido, como línea de base en cada jurisdicción, ¿no es sí. cierto? Eh, esto lo que hace es, brinda un marco legal para de avanzar, por ejemplo, en su protección, bueno, está, está definido en la ley. Sí. De avanzar en su uso, por ejemplo, cuando hay aprovechamiento sustentable, bueno, está definido en la, en la ley, ¿no es cierto? Es una ley fundamental. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por venir hasta acá, por toda la info, y bueno, esperemos contar de vuelta con tu presencia. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, compartimos una pausa nuevamente en el día y ya seguimos. De regreso ante este último bloque de al día la edición de hoy y vamos a compartir como todos los martes el segmento narradores orales con marita santos a quien ya le damos la bienvenida eh, y un gusto como siempre compartir con con vos marita cómo estás hola buen día florencia buen día a todos y a todas muy bien quiero contarles que el viernes pasado el viernes 30 estuvimos integrantes del club de narradores orales participando de un espacio de la Cátedra Libre de Eduardo Galeano y Elena Villagra, junto a Alexis Rastópolo, Javier Gortari, gente de la Asociación de Amigos de Eduardo Galeano, que, bueno, en el mes del natalicio de Eduardo Galeano quisimos hacer una función especial. Y hoy les traigo una de las historias que, que contamos ese día para compartir con ustedes. ¿Te bueno, parece? Dale, te escuchamos Marita. Les voy a contar la historia de, de un hombre que lo llamaban en el pueblo Ganapán. Tenía cada aventura. Miren, yo un día lo encontré, me fui a la parroquia y lo encontré a él hablando a solas, de rodillas, con la Virgen. Y decía estas cosas. ¡Madre Santa! ¿Se acuerda cuando era gurí? ¿Se acuerda la primera? Creo que la última vez que hablamos. Porque... Yo qué sabía en esa época de esta vida sin abrazos. Ah, usted bien que nunca más se acordó de mí, ¿eh? Me tiene olvidado, Madre Santa. Yo... yo sé. Tampoco me porté muy bien porque nunca fui de, de ir a la iglesia y de poner las moneditas en la alcancía. Tampoco de prenderle ni una vela. Pero usted sabe cuánto yo la quiero. La quiero, pero claro, a mi manera y le voy a contar una cosa cuando yo era chico vivía ahí, me, me mandaron a vivir en el albergue con los otros chicos y se ve que me mandé una diablura que me llevaron ahí bajo la ducha fría en pleno invierno me desnudaron todo y me daban unos varazos y los varazos ¿sabe quién me daba? la monjita, ¿se acuerda de la monja pastora? ah, tenía tenía una vara y con eso me daba por la, la espalda y cuando yo no daba más de frío me llevaron allá en el medio del patio, me pusieron de rodillas arriba al pedregullo y ahí que mirara, así con, con las manos en la cabeza, que mirara al suelo. Y me movía y me daba abrazo Me dejaron la piel en carne viva y yo para entretenerme y disimular el dolor que sentía. Empecé a mirar un, un caminito de hormiga que pasaba delante mío y ahí me puse a contar las hormiguitas, creo que conté hasta mil, y ahí ya no daba más ya. Y entonces dije, voy a cerrar los ojos y voy a entrar adentro mío, porque ya se había hecho de noche y yo estaba solito con mi dolor. entonces entré adentro mío y empecé a ver así unos, unos redonditos de colores. Y miré, miré, miré y dije, voy a pedir un milagro a la Madre Santa, a usted señora, a la, a la Madre del todo Poderoso. Y ahí pensé, pensé, pensé en un milagro. Y al otro día usted me concedió, ¿se acuerda? El 2 de mayo del 45 cuando terminó la Guerra Mundial. Hicimos un quilombo, un quilombo en el albergue, destruimos todo y nos escapamos. Y ahí me fui yo caminando por las calles de invierno buscando el sol y ahí le encontré, le encontré el susurro, que era otro gurí como yo que estaba en el albergue, tenía cada historia y con él dormíamos a la noche en el depósito del diario que quedaba ahí cerca y por la tarde hacia la siesta andábamos caminando por el mercado central que encontrábamos muchas cosas y, y sobre todo lo que comer, y él charlaba, le encantaba charlar y me contaba que él tenía comunicación con los espíritus. Que él hablaba con los espíritus y los espíritus hablaban con él. Y que oh, había espíritus de dos tipos. Uno, los, los racionalistas, qué sé yo qué quiere decir eso. Y después otro, los vengadores. Y los vengadores hacían no mucho tiempo, le habían cagado a Palo. Le digo así, Virgen Santa, discúlpenme, pero así como él, él me contó. Le cagaron a Palo, que le dejaron toda ensangrentada la cara. Yo le dije, mirá, susurro, deja de tomar mi pelo, no me meta el perro a mí. Yo te voy a decir que eso, no solo los espíritu, eso sabes que eso, yo tengo una teoría, y eso solo de los platos voladores que vienen y quieren conquistar a la Tierra, ¿sabe por qué? Porque yo ya tengo una teoría, que conquistaron Marte. Y es invivible en ese lugar. Entonces, claro, quieren venir acá. Eso son los que te cagaron a palo. Y el susurro ni me escucha, porque en eso yo pienso, Madre Santa, pienso cuando, cuando tengo un poquito de tiempo, porque no tengo laburo, y últimamente, ¿sabe qué? Tengo mucho tiempo porque no tengo trabajo. Y entonces yo me pongo y pienso y digo, ¿por qué será que yo vine a este mundo? ¿Será que yo no vine equivocado? ¿Será que solamente soy carne bautizada o qué? ¿Por qué a mí la suerte no me viene? ¿Por qué no tengo nada? ¿Y será que si mis padres a esa noche de carnaval no se hubieran conocido, yo hubiera venido a este mundo... ¿O quién hubiera venido en mi reemplazo? No sé, yo me pregunto todas esas cosas. ¿Y sabes qué yo digo? Que yo tengo una maldición. Porque nunca tengo nada. Y lo que tengo se me fue. La pitanga, por ejemplo. Mi mujer. Ay, estábamos tan enamorados con la pitanga. Y claro, la flaca se consume comer el hueso y se fue. Y a dos de mis hijos, hace tanto que no le veo, Madre Santa. Me acuerdo que la chiquitita, la chiquitita me desarmó la armónica. Porque quería ver qué, qué había ahí adentro que sonaba. Y metió un palo en los agujeritos y me, me desarmó, me dejó todo. ¿Y sabe cuánto sale ahora la, la armónica? Unos cinco mil pesos. Porque esto del dólar, viejo que todo el tiempo sube, ya no se puede vivir. Y el placar que tenía. Me llevaron y me faltaban solo dos cuotas. Y, y mi hermosa radiosita que yo tenía con Gardel adentro y todo me llevaron. Y claro, acá estoy solo. Solo con estos zapatos que ve que tengo que en realidad son una mentira. Son un cadáver. Porque es una vergüenza. Yo el otro día vine acá la otra tarde y le dije, me recibió al padre. Y yo dije, ah, ahora le decía al padre que le pida a Dios... Porque el padre sí le va a escuchar. Yo hace rato que le vengo pidiendo y no me escucha nada. A él sí le va a escuchar lo, lo, lo que le va a pedir. Entonces yo le dije, ¡Hola, padrecito! Y me dijo, ¿pero así no se entra a la casa de Dios? ¿Cómo va a entrar a descalzo? ¡Ay! Ah, dije, yo, pero, pero, pero usted le podrá pedir, ¿no? ¡Hombre! Se acercó a dar. ¿Hace cuánto que usted no se confiesa? Y a mí me salió, no sé, hace como 25 años. Y en realidad yo le digo, Madre Santa. A mí me parece que yo nunca me llegué a confesar Pero vengo en esta noche especial, ¿sabe para qué? Para que usted me ayude, me proteja, me contenga Y me ilumine Porque con los muchachos que nos encontramos la otra noche Hicimos, hicimos algo, o sea, estamos pensando en algo Vamos a hacer un asalto Porque usted, usted no va a permitir, ¿no es cierto? Que nosotros sigamos comiendo piedra Acuérdese Acuérdese de este hombre, Madre Santa, usted que es la madre del Todopoderoso, este hombre que le pide que se llama Ganapán. Muy bueno, Marita. Muchísimas gracias por, por compartirnos esto. Gracias a ustedes. ¿Recordanos? Esta historia es Andares sí. de Ganapan de Eduardo Galeán. Muy bueno. Muchísimas gracias, Marita, por tu intervención, como todas las semanas. Nos vemos. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa, en la... ah, cierre, perdón, perdón, <risas> se matan hablando otra de cámara. <risas> bueno, vamos allá, eh, te recuerdo una vez más la página donde puedes encontrar todos los contenidos de la televisión universitaria transmedia.unam.org.ar y también en las redes sociales nos encontrás en Instagram, en Youtube, en también Facebook. Tenemos nuestra página actualizada con todos los contenidos que vamos compartiendo de los distintos espacios y segmentos. Así que para que te sumes a esta comunidad informativa, puedes entrar y buscarnos como UNAM Transmedia. Nos reencontramos mañana. Que tengan una excelente jornada. Cuídense mucho. Chau, chau.